charla de reindustrialización al sur del sur de, de europa eh, creo que se oye bien la traducción y todo eh, en primer lugar eh, pedir disculpas por el retraso por bueno pues las típicas cuestiones logísticas de, de siempre eh, mi intención es básicamente bueno pues hacer una pequeña introducción de por qué hacemos esta charla y sobre todo presentar a nuestros ponentes ahí en la, en la lejanía que nos separa el powerpoint eh, bueno, el, el porqué de esta charla es, eh, como este año hacíamos la Universidad de Podemos en, en Cádiz, nos parecía más que necesario eh, traer nuevamente la cuestión de la situación de, de la industria. La Bahía de Cádiz es una bahía con una historia industrial fuerte, eh, la presencia de los astillos de Navantia, pero, y esto es una cuestión que ya nos trasladaron eh, a, um, al grupo del Parlamento Europeo desde la gente de Cádiz el año pasado eh, es una, un, una industria y unos astilleros sobre todo en, en riesgo ¿no? y, y bueno, es un, es un riesgo que, que por desgracia no es solo eh, en Cádiz sino que es una situación digamos, que se está repitiendo en la mayoría de las zonas industriales de, del Estado español eh, yo vengo de, de Bilbao, incluso allí donde se habla que la industria es potente, pues también está sufriendo una situación, eh, digamos, eh, de riesgo de, de cierre, eh, pues hace poco con las noticias sobre la acería, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nos parecía bastante eh, interesante y, y que iba a aportar a la situación también del, del lugar el hacer esta, esta charla pues con, con nuestros tres eh, invitados e invitadas. Eh, a modo de introducción, eh, hace poco escribía el periodista Jean-Michel Catrepoint en Le Monde Diplomatique sobre la política industrial europea y decía una frase que, que a mí me parece bastante, bastante gráfica. no? Decía que la política industrial europea es como un ovni, que se habla mucho de ella, que se sospecha que existe, pero que nadie es capaz de de delimitarla, ¿no? Y a mí me parece un análisis eh, y una comparativa bastante certera de, de la realidad, ¿no? Qué es eh, la política eh, industrial europea, cosa que también podríamos preguntarnos al Estado español, y si, si la hay, si está, si está funcionando, ¿no? Y como comentaba anteriormente, pues vista la actualidad eh, hay algo que no está que no está funcionando. La Unión Europea se planteaba eh, como objetivo para eh, no dejar a la industria atrás, que el 20% del PIB total venga del sector industrial. Ahora mismo el Estado español se cuenta en el 15%, por lo tanto, no estaríamos cumpliendo con, con ese objetivo europeo. ¿no? Y hay que preguntarse por qué. ¿Por qué no estamos cumpliendo? ¿Somos bueno lo, somos más tontos o lo, lo hacemos peor? Eh, la realidad es que no podemos eh, echarnos eh, digamos, toda la culpa a nosotros. ¿no? Sí que es cierto que ha faltado a nivel eh, europeo una, una apuesta por, por mantener y también por seguir desarrollando la, la industria en, en nuestros países, ¿no? Y, eso, y es algo que ha tenido una mayor eh, incidencia en, en los países del, del sur, ¿no? Por eso hablábamos de reindustrialización o industrialización al sur del sur de, de Europa, ¿no? Y hay un claro ejemplo que, que en los debates de la Eurocámara se, se repite mucho, que es... Eh, la industria del sector de las tecnologías, ¿no? que se habla mucho que está ahora mismo está dominada por empresas de, de Estados Unidos, ¿no? el famoso GAFAN, Google, Apple, Facebook, Amazon y, y Microsoft. Pero esta situación, que, que es real, que es así, que eh, digamos, todo el sector eh, europeo depende de estas cinco grandes empresas del sector tecnológico estadounidense, eh, esto es así porque... Todos los intentos que ha tenido la industria europea de, de crear eh, proyectos comunes en torno a la, a la tecnología pues se han visto repetidamente fracasados por ¿no? por la competitividad propia de los, de los países y también, por qué no decirlo, por la falta de, digamos, de apuesta o de interés de las instituciones europeas de Bruselas por una apuesta política concreta. ¿no? Y, esto es, y esto se da también eh, por una batalla entre comillas, ideológica que se ha dado durante la propia construcción de la Unión Europea de qué proyecto de, de Unión Europea y qué proyecto de industria estábamos eh, queríamos concretizar eh, dentro de la Unión Europea. ¿no? Y era una batalla que se libraba entre una eh, Unión Europea como, como potencia, con sectores industriales fuertes, con una apuesta fuerte del sector público o una Europa como un mercado digamos más liberalizado, más abierto, que, que era la, la apuesta más de, de Alemania frente a la otra, que era una apuesta más de, de Francia, y que en esa pugna, en la consolidación de, de Europa, pues digamos que ganó esa visión más neoliberal que, que ha hecho que, que las instituciones europeas muchas veces simplemente hayan sido espectadoras de lo que pasaba con la industria. ¿no? Y hay un ejemplo claro que se pone... Se, se recuerda ahora mucho como el buque insignia de la cooperación industrial europea que es el proyecto Airbus de, de aviación pero que eh, dado las que, que bueno que consiguió eh, que el proyecto Airbus ha sido reconocido a nivel mundial etcétera pero que no se, a pesar de los intentos como decía no se ha intentado no se ha conseguido plasmar en otros sectores industriales ¿no? y, y ahí está un poco la, la falta de, de apuesta por por las legislaciones europeas para que esto suceda. Tanto es así que eh, las propias eh, personas que impulsaron Airbus, eh, el proyecto Airbus dicen que ahora no sería posible por las eh, legislaciones europeas, sobre todo por las legislaciones de competencia, etcétera. Pero, por supuesto, también a nivel estatal ha habido una, una falta de, de una política industrial que, que, que permita que, que esto que se genere un desarrollo y una actualización también de, de la propia industria propia. ¿no? Y, como, se, como decía hoy Pablo Iglesias en la charla de, de la mañana, en un proyecto de, de País con Futuro hay que prestar especial atención a la inversión en, en el sector industrial, ¿no? a la inversión en, en I, de Masí, a la inversión, por supuesto en transición energética, como también no solo invertir en industria y mantener lo que ya tenemos, sino darle un nuevo y más eh, largo futuro. En, en definitiva, también un cambio de, de modelo productivo que nos haga tener una industria, pues como decía, con un mayor futuro y también con una mayor sostenibilidad en el, en el entorno. Y bueno, sin querer alargarme mucho más, que ya ha sido más de lo que quería, voy a presentar a los eh, ponentes. En, en primer lugar, Hablará Roland Kulk. él viene de, de, Rosa Luxem, de la Fundación Rosa Luxemburgo de Bruselas, si no me, si no me equivoco. Eh, bueno, es, para, es un honor y le agradecemos bastante el viaje hasta aquí, hasta Cádiz. Eh, él nos hablará un poco de, de ese contexto europeo y de qué posibilidades reales existen ahora eh, dentro de Europa para iniciar una política de reindustrialización y también... ¿Con qué mecanismos a nivel europeo podemos o podríamos contar en el caso de que tuviésemos, eh, digamos, gobiernos o administraciones que quisiesen hacer una apuesta eh, tal? En segundo lugar está Yolanda Díaz, ella es diputada gallega en el Congreso por el Marea, eh, ella nos hablará de cómo es la política industrial en el Estado en el Estado español, o al menos la, la ausencia de ella, y las, sobre todo también las dificultades del, del sector naval y de los astilleros en, en nuestro país. Y en último lugar, eh, Pablo Cotarello, que él es miembro de la cooperativa Econa, que es una cooperativa de economía para innovación en el ámbito público, así lo ponía en la página web. <ríe> Y bueno, él además de, del contexto actual, por supuesto, pues también nos, nos va a dar, desde los estudios que ellos han producido, pues las pistas para las condiciones necesarias que harían falta para iniciar un, un plan ambicioso público de, de industrialización o de reindustrialización, sobre todo centrándose en el sector de la energía, que es el que el más eh, controla. Entonces, eh, bueno, voy a pasar la palabra a Roland que creo que se va a sentar aquí para poder usarla el PowerPoint. Estoy muy muy contenta de estar aquí porque creo que es de urgente necesidad que hablemos de la política industrial y que hablemos de la economía real. ¿Tengo 20 minutos? ¿Tengo entendido? Pero sobre este, este tema me encantaría hablar hasta dos horas, porque realmente es fundamental. Aunque tengo que um, darme prisa, déjame que le diga una cosa, una frase. Soy, soy eh, Project Manager de la Fundación Rosa Luxemburgo. En Bruselas, soy alemán, ¿qué es lo que hacemos? Cuando decimos de una política industrial progresiva, ¿qué hacemos? Al hacer unos días, los representantes de Surisa vinieron a vernos. En aquellos momentos eran más, más o menos pequeños no estaban todavía en gobiernos y realmente no sabemos cómo podemos enfrentarnos a los grandes problemas económicos de nuestros países en Grecia y cómo podemos conseguir trabajos para la gente. Así que nosotros, eh, como la izquierda alemana, empezamos a trabajar con ellos. Ese es el, el inicio. Siempre hay, hay un, un, un inicio, un objetivo. La idea es tener un sistema industrial estable para todas las regiones, no solo para, para Alemania ni para la periferia, ni para alguno de ellos, sino para todos, para todo el mundo. Todo lo que ustedes van a ver en el siguiente estudio no es solo un trabajo um, que he llevado a cabo yo, sino um, que es de un, todo un grupo eh, cuyos miembros los pueden ver ustedes ahora mismos and, uh, que han influenciado muchísimo en mí. El segundo es importante, Mario Pianta, de, el, el, parte de, parte de parte energética de España. Mario Pianta P ha hecho I'm un sorry, estudio. Uh, Pueden um, puede puede descargárselo de, industria, uh, de uh, política uh, industrial. Uh, Mateo Gadi también es muy y importante. About, uh, uh, and, uh, y esto, uh, hace uh, los estudios uh, de, sistemas, uh, sistemas de, uh, de los sistemas de los bancos. Manuela Kropp. Um, y la, the el, and Manuela Kropp um, trabaja, trabaja, trabaja en el Parlamento Europeo y trabaja con el mercado energético a nivel europeo. Tilo Janssen también trabaja en el Parlamento Europeo en y políticas so sociales. Say, sociales. Me, o sea, todo lo que voy a hacer es una colaboración de todas so, estas personas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué hablamos de um, política industrial? Está clarísimo que se ha acabado la austeridad. Si no terminamos con las políticas de austeridad, no podemos seguir adelante. Pero si ustedes imaginen que mañana acabamos con la austeridad o lunes y que se cancelasen todas las deudas, no hubiese ninguna deuda más en la eurozona. ¿Qué balance de poder político-económico podría existir en 10 años? Entre el centro y la periferia. El problema es el sector de la producción. Si no cambiamos el sector provincial, esto volverá a ocurrir otra vez. Normalmente, eh, la participación alemana del sector de manufacturas es el 30% de toda la Unión Europea. Solo Alemania el 30% del sector industrial. Si une Italia, España, Francia y Gran Bretaña, bueno, Gran Bretaña se está, se está yendo, tenemos un 40% y el resto, el resto del 30% se divide entre el resto de los 23 estados miembros de la Unión Europea. Y si esto no lo cambiamos, volveremos a tener este problema, que no es solo un problema económico, sino también es, es, un, es un input de, de, de política. Vamos a hablar de en seis capítulos. Quiero hablar cómo se ha desarrollado España y el proceso productivo en España en algunos aspectos. Eh, las políticas industriales a nivel europeo. ¿Hay algunos programas? Nombraré algunos de ellos. Después pondré algunos ejemplos muy concretos de una conversación que tuvimos ya también en Madrid, de política energética. Después voy a volver a un, a un tema muy, muy, muy importante e interesante. No estamos hablando solo de política industrial, sino política industrial progresiva. O sea, en principio, en primer lugar, democracia. Así que nosotros en nuestras manos tenemos dónde producir, cómo y dónde. Y es un problema de propiedad, de propiedad de los medios. ¿Qué podemos hacer hoy en la, en la Unión Europea existente para daros más ideas de lo que podremos hacer dentro de la Unión Europea? Os voy a dar dos pistas más. Por ejemplo, programas europeos que no están directamente relacionados con política industrial, pero que nos pueden ayudar. Pues, Por ejemplo, conseguir un poco más terreno para las políticas industriales progresivas. Antes de que comience, no me entiendan mal. Los siguientes minutos voy a, voy a sonar como un héroe de la Unión Europea. Un, un gran eh, defensor de la Unión Europea, pero no me entiendan erróneamente. El sistema que se mantiene hoy en día en la Unión Europea es insostenible. Tenemos que cambiarlo, tenemos que cambiar los tratados. Pero a la vez, estoy cansado ya de, de, de esta forma de acercarnos. Eh, perdón, es mi, es mi forma de, de, de verlo. Personas de mi partido dicen, podemos hacer cualquier cosa en la Unión Europea, siempre y cuando no se cambien los tratados. Mientras estén los datos fundacionales, podemos hacer lo que queremos. Y quiero demostrar que podemos hacer un montón. Así que este es... Este. Ahora vamos a pasar una serie de datos. Puede ver el, el desarrollo del sistema industrial en los últimos años. La, la, en la parte de abajo azul son los países del, del sur. Estuve en una conferencia eh, unos días, hace unos días en Bruselas y estaba muy, y estaba muy contento que Mario Pianta, profesor italiano, dijo que todos eran eh, de, de, de, una porquería. Hay una parte. Polonia está subiendo. Y él dijo, bueno, Polonia es una parte de Alemania. Y yo carraste. Esa, esa expansión de Alemania hacia el este si si, está, si si ve usted todos estos países no están sufriendo como el, como el sur ahora estos son los países de la Unión Europea del Sur y pueden ver España es la línea roja está creciendo no, no muy estable pero está creciendo y muy, muy poco a poco así que la pregunta es ¿Cuál es el problema? Bueno, todos, todos estos esquemas están salidos de Mario Pianta las presentaciones que él ha hecho y se las podría dar si les interesa. Aquí podemos ver a España y la producción española. Con, con niveles de, de producción. Arriba a la izquierda es la, la tecnología elevada, luego industria alta, media, tecnología y luego baja tecnología. Si la industria española y los emprendedores españoles se basan en la, en la industria de alta tecnología, están creciendo. Y antes de, de que llegase la, de la crisis, el resto está, está bajando. Así que solo España gana en la producción de, de alta definición industrial. En todos los aspectos, donde tenemos productos de baja tecnología, si están producidos en España, ¿cuál es, la, ¿cuál es la demanda de esos productos? ¿Es España, Alemania, China? ¿Es la media clase de Brasil o se consumen aquí? Así que para la, la baja tecnología, seguramente se consumen en España. Probablemente la tecnología alta se exporta. al resto del mundo. Y este es uno de los puntos más interesantes. Esta es una, una diapositiva del volumen de negocio total en man, producto manufacturado. Doméstico y no doméstico. Aquí pueden ver las diferencias entre el mercado doméstico y el mercado internacional. Es muy relevante para la economía de europea. En Alemania la gente dice, bueno, el capitalismo de los países del sur no son suficientemente competitivos, no trabajan bien y al final los productos no son competitivos, suficientemente competitivos, pero usted puede ver que en el mercado doméstico está bajando. En cambio, en los mercados internacionales, en el cuanto España está, está exportando a otros países, eso está funcionando. Pero en la escena internacional es donde se está debatiendo ese, esa competitividad. Vemos que los productos españoles son competitivos. El, problem, el problema es el mercado doméstico. Así que no es un problema de competencia, es un problema de austeridad. No hay forma de crecer sin, sin, sin, sin eliminar la, las políticas de austeridad dentro del país. Est, est, estos datos tienen que mantenerse a priori antes de cualquier discusión que queramos mantener acerca de la política industrial. Aquí tenemos otro ejemplo de las inversiones públicas bajando en España en los últimos años. Casi han bajado un 50%. Esto no es una política económica, esto es un crimen. Es duro para mí decirlo de otra manera. Cuando hablamos de política industrial, ¿de qué estamos hablando? Si hablamos de una transformación progresiva, eh, la, la base, desde una perspectiva de izquierdas, es devolvérsela a la, al pueblo, a la gente. Os voy a dar un ejemplo. Más público y menos privado. El primer punto. Por ejemplo, soy de Alemania del... del este, pero estudié en la del Oeste. Y cuando hablé con, con esta gente de la parte socialista de Alemania, es increíble ver cómo entendían el desarrollo de su propio de su propio país. Porque en un país socialista hay una discusión abierta de cómo serán los próximos cinco años, los próximos 10, los próximos 15. Así que usted puede hablar con cualquiera de, de, de, de, que es 60 años de Alemania del Este y seguro que le, le podrá contar qué decisiones políticas se tomaron en los 90, en los 80, en los 70... Esto es algo que nunca, nunca va a usted a escuchar en Alemania del Oeste. Esa, esa emancipación, necesitamos desprendernos de esto. El segundo punto es obvio. Estamos ya dentro de la crisis, así que tenemos que adaptar nuestras estructuras económicas europeas a otros tipos de... de De, ...de challenges, de retos que tenemos que plantearnos... ...que sean eh, sostenibles... medioambientalmente sostenibles... ...donde primen las altas capacidades... ...es importante la digitalización de la economía... ...si les gusta o no, mmm, da igual, va a venir... ...ya he hablado de Microsoft antes... ...así que tenemos que adaptarnos también a esto... ...lo último, pero no lo menos importante... otra de las cosas en las que tenemos que trabajar es en el estado del bienestar y, y de la salud. Si hablamos de política industrial, estoy intentando poner en contacto con la economía feminista, y hasta ahora hay, hay, hay un corte. O hablamos de políticas industriales, o hablamos de salud. Y eso es un gran problema. Como tengo, tenemos que trabajar como, como gente de izquierdas. Si mantenemos estas distinciones, nunca tendremos éxito. La política industrial tiene que cuidar también no solo de las inversiones para mantener el sistema, sino también tiene que incorporar la lógica de la, de la política sanitaria. Ahora mismo ya de todas formas, eh, con la Fundación de Luxemburgo estamos empezando en este tema. Vemos diferentes programas, estructuras, instituciones europeas, de diferente tipo. Donde vemos que hay, que hay espacio para desarrollar con idea de, de, con, con la ayuda de, de fondos públicos la política industrial. Estos son los programas más conocidos que puede encontrar en, en páginas de Internet. Si va a la comunicación europea, etcétera. Voy a puntualizar el secreto más, más importante en estos momentos, en un momento, pero antes quiero mostrarle una diapositiva muy interesante, también de Mario Pianta, ¿eh? del estudio de Mario Pianta. Uh -huh. Lo que usted está viendo ahora mismo es una vista del presupuesto de la Unión Europea como está ahora mismo. La zona en azul es el, el, el presupuesto total de la Unión Europea. Estos es son un, los, los fondos de, de cobertura. Luego los fondos del desarrollo regional. Los, los fondos de desarrollo regional son, son muy importantes para la política industrial. Son la parte que ve marcada en azul. O sea que si usted tiene en cuenta todos los procesos industriales hay mucho dinero. Pero el gran problema es el siguiente. ¿Qué pasará con el próximo presupuesto europeo? Estos fondos están siendo atacados. Todo el dinero de esos fondos debería ser traídos de los fondos regionales y meterlos en los fondos del mercado. No sé de, de, qué tipo de fondos deberían aguantar la economía en Europa. Algún tipo de fondo debe ser. Pero es, este es un tema muy fundamental. Estos fondos que ustedes están viendo tienen dinero y el dinero se está utilizando en las regiones, los estados, en las ciudades. Y las ciudades, regiones y, y gobiernos... Ellos saben dónde investir, invertir. Estos fondos son lógicos. Con una cierta ayuda de, de Schäuble Belé y otros políticos, el dinero debería, debería sacarse de los... dinero para político haz de los fondos. Está solo buscando fondos de marketing, de, mar, de mercado. O sea, se están poniendo fondos en, en zonas donde el mercado in, invertiría sí o sí. Hay que coger esos fondos e introdu introducirlos en, otros, en otras zonas. Esta siguiente diapositiva es de la presentación de Hofer. Es el programa de Podemos para transformar el sector energético. Un 2% del, del. Solo de, debería, debería debería utilizarse el 2% del GDP. Solo un 2% debería invertirse para la, la OTAN. Pero para reestructurar toda la economía, ese es un proyecto. Puede ver arriba qué debería hacerse con este presupuesto por ejemplo, en, en transporte público, en construcción, industria en general, máquinas, son eh, pro, eh, productos muy concretos. Se sí, había una, una gran reducción de, de los efectos de emisiones invernadero. España está, está intentando eliminar su dependencia del petróleo, ¿Qué es en lo que España tiene que invertir el, el GDP? Debería eliminar la dependencia del, del petróleo. Si ese 2% quedase en España para, para satisfacer la demanda general, ¿qué ocurriría? Y si lo, Esto produciría 300.000 trabajos. una base estable en el país. Esta es una de, los, de, los, de las cosas más inspiradoras que he aprendido hasta ahora. Dos puntos. Eh, primero, management. Y lo segundo finanzas. Yo no sé cuántas veces han hablado a ustedes de cuántas veces los estados son pueden eh, hacer negocios dentro de la Unión Europea si está prohibido nos quieren hacer creer que está prohibido ahí puede ver la, la Corte Europea de Justicia si ellos están menos de un eh, 100% eh, propiedad del Estado pueden existir compañías del Estado en Alemania tenemos empresas que son propiedad del Estado, por ejemplo, para proveedores de tren. Y si el, el Estado pide más trenes de su propia empresa, de, de, de producción de trenes, ¿lo puede coger de su propia empresa? O sea, que el trabajo se permanece en la región, el desarrollo tecnológico también. Ese es un punto, el segundo punto el financiero. ¿De dónde tenemos que sacar todo el dinero? Tenemos los criterios de Maastricht. No podemos hacer otra, cualquier cosa. Y ese criterio es muy, muy importante. Solo hay que crear un banco de desarrollo nacional, lo que han hecho hace poco en Italia. Porque esos bancos de desarrollo nacionales no pertenecen al criterio de Maastricht actúan como públicos, como, como, como bancos eh, de, de propiedad estatal, pero no pertenecen al criterio de Maastricht. Pero el Estado sí que tiene que decir, si alguna, en algún momento tiene usted un problema, pues yo pagaré por el problema que tengo. Así que estos bancos de desarrollo nacional pueden estar en los consejos de administración de empresas y tomar parte en las decisiones estratégicas de las eh, industrias pueden hacer también eh, industrias medianas este es un punto que quiero enfatizar mucho podemos tener eh, dirección eh, pública dentro de la Unión Europea podemos generar el dinero para el mismo vale, dos minutos Si hablamos de España y del desarrollo, aquí puede ver la distribución de la, de, la, de la industria en Europa. Esto no va a cambiar mucho, está muy claro. El problema es qué pasará en el futuro con la digitalización, etcétera, Porque entonces las empresas son más flexibles. Os voy a dar dos pistas. ¿Qué fondos se van, se van a crear? ¿Estos eh, fondos tran, trans, transaccionales para invertir en, en regiones donde hay muchas empresas? Por ejemplo, en el, en el carbón. ¿Van a disminuir esas, esos fondos? ¿Y deberían crearse de empresas medianas para, para apoyar estas regiones? No es suficiente dinero, pero lo que yo entiendo, hay fondos que se pueden, siempre se pueden presionar para, quedar, para obtener más dinero. Otra cosa, los nuevos trabajos en la social deberían ser también eh, regulados. Así que la gente que, que trabaje en esta economía digital... ...tengan acceso a la economía social... ...esto es uno de los objetivos fundamentales... ...otra cosa es el, el balance... ...trabajo-vida... No es, ...no es suficiente... ...pero es un... ¿cuál, qué es lo mínimo, el, ...cuál es el nivel mínimo... ...para que los padres se puedan quedar... ...en casa... ...para que puedan... Eh, ...cuidar de los niños... ...los padres... ¿Tendrían que tener más tiempo para poder educar los hijos? Esos son dos, pro, dos proyectos que quiero enseñaros que no están directamente relacionados con la política industrial pero tenemos que utilizarlo tenemos que aumentar el espacio en el que se aplica la política industrial La última, lo prometo Desde mi percepción como un, eh, una, un alemán de izquierdas de lo que tenemos que hablar es de la, la, el enemigo estratégico, es el gobierno español, aquí. Como quiero enseñaros, si no se invierte hoy, no es porque falle, es, es, es que hay un, un proyecto político detrás de ello, en segundo lugar. las partes del capital orientadas a, a, a la exportación, en el centro, por ejemplo Alemania y, y, y los países que, que nos re, están alrededor de Alemania. Aquí tiene un libro. En este libro, esta es el, la pesadilla de este chico. Es un, un, un bloque progresivo en el sur de la Unión Europea. Alemania tiene que hacer todo para mantener al a Reino Unido en la Unión Europea. Porque es el único el único eh, amigo de Schäuble eh, liberal que queda en la Unión Europea. O sea, que es la única cosa buena que encuentro en el Brexit. Así que ahora, por favor, presionen a mi gobierno alemán. ¿Tenemos que romper romper efectivamente la Unión Europea, la ley de la Unión Europea? Ellos lo hacen todo el día. Debemos, debemos eh, asumir un, un compromiso. Hemos, hemos visto con Grecia, ellos tienen un problema. Porque su, no están dispuestos a... a a implementar un sistema capitalista. Nosotros necesitamos actores. Algo que todavía no he mencionado. ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes quieren hacer una política industrial progresiva? Eh, la izquierda en, en, en Alemania tiene un 16% de los votos. Tenemos que empezar en un sistema en, en un nivel más bajo. Tenemos que crear una red y tenemos que hablar de este tema. Muchísimas gracias por su atención. Pues buenas tardes, un placer estar aquí. Yo le quiero agradecer a, a Xavi que me sacara eh, o que me trajera quizás al mar, toda vez que soy gallega y estar en Madrid es como una cosa muy dura. Así que gracias por traerme al mar. Bueno, estoy también encantada de estar en Cádiz porque soy una mujer que he nacido bajo una de las grúas pórtico más grandes de Europa. Nací, eh, bueno, eh, al albur, quizás. ...de Cádiz, sin lugar a dudas, y nací eh, con la crisis del sector naval y sigo viviendo en esa misma ciudad, igual que en Cádiz, por tanto, digamos que vinculada a la cultura marítima, pero algo hermosísimo que tiene que ver con ciudades que en el 18 eh, crecen de nuevo, lo dan todo, aportan un montón de conocimiento al mundo y aprendimos a hacer una cosa maravillosa que es eh, hacer barcos. ¿no? De esto voy a hablar después, si me permite Xavi, pero quiero hablar ahora un poco del objeto de la conferencia, de la pequeña intervención que nos han eh, planteado. En cuanto al título de esta pequeña intervención, a mí la primera pregunta que me gustaría hacerme es eh, En la reflexión que tenemos que hacer sobre la industrialización o la reindustrialización eh, en los países del sur de Europa, me gustaría en primer lugar hacernos una pregunta y es si el sur de Europa existe. Y con esto creo que engarzo con la parte final de lo que ha planteado Roland eh, ahora mismo. Y es que podría afirmar, eh, sin lugar a dudas o con muchos matices, pero creo que el sur en materia de industrialización y reindustrialización para nosotros como país, debe centrarse fundamentalmente en la península ibérica. Es decir, tenemos como país, pues ciertas podríamos tener ciertas coincidencias o planteamientos estratégicos en materia industrial entre España y Portugal, pero eh, creo que es enormemente difícil que tengamos eh, proximidades eh, industriales con Alemania o con Grecia, por razones más que evidentes, eh, con eh, Francia y, por supuesto, con Italia. Cualquiera de estos países juega en unos espacios eh, geoestratégicos, pero también industriales, que nada tienen que ver con España y que, además, nos alejan sustancialmente del mundo eh, del desarrollo industrial y del mundo eh, tecnológico en el que eh, ellos se desarrollan. Digamos que, por simplificar, ¿no? eh, vivimos eh, o debemos de plantearnos una reindustrialización de nuestro país en un contexto de absoluta hegemonía alemana y, si me permitís. Extrayendo también la tesis política que bueno, casi nos acercaría a que vivimos en materia industrial ante el paradigma de ser un protectorado alemán y en el que claramente Alemania goza de esa hegemonía y ha conseguido a través del desarrollo industrial lo que no ha sido capaz de conseguir ni siquiera con después de dos guerras mundiales y con ese afán histórico que ha tenido realmente de dominar, bueno, pues el mundo en el que nos incorporamos. Por tanto, digamos que Alemania encontró eh, a través de esa pieza eh, maléfica que es la Unión Europea, desde luego ha encontrado un dominio fundamental para que eh, nosotros aportemos algunas cosas, es decir, Portugal, eh, España... Y otros países sigamos siendo una eh, periferia que esté viva, pero que no sea próspera y que esté viva, eh, no moribunda, para que no causemos demasiadas revueltas o mm, cometamos pues, eh, ese acierto que sería de poder rebelarnos. Pero digamos que con esta estrategia Alemania eh, en materia industrial va de manera simbiótica Francia. ¿no? Bueno, las recientes declaraciones de Macron nos acaban de indicar lo que ahora estoy intentando exponer, y es que cuando lo que él mismo ¿no? estos días señala que eh, bueno, esa idea eh, que él. De, desecha, ¿no? respecto de Hollande, de poder configurar en el año 2012 con la crisis eh, también en, en el sistema productiva y con el despido masivo de trabajadores y trabajadoras en el conjunto de Europa, pues desde luego le dice a Hollande que nada de acercarse hacia un, una especie de configuración, de alianza que tenga que ver con los llamados países del sur. Pero es que, además, eh, Francia, al margen de Macron, eh, efectivamente, eh, también en materia industrial tiene otras realidades, eh, no tienen nada que ver con nuestro país y, además, siempre digamos que ha jugado el papel en materia industrial de representar a España y, por supuesto, de eh, jugar ese papel simbiótico con Alemania, en el que hay elementos centrales en Francia que se van a poner, creo que en cuestión ya de manera muy rápida, con Macron, pero que eh, dificultan eh, en materia de te tecnológica, en materia de producción. Pero también pensemos que eh, Francia eh, tiene un, una enorme natalidad que dificulta también eh, algunas cosas que se pudieran hacer, digo a efectos de otros países. Y como sabéis, efectivamente, hasta ahora, aunque ya más debilitados, gozan de eh, sindicatos, bueno, con cierta relevancia. Aunque es cierto que no es casual que la reforma que van a aprobar ahora con carácter inmediato, tiene un objetivo claro, que es destrozar pues, los sindicatos mmm, con fortaleza eh, de Francia. ¿no? Quizás por eso se pueda explicar ¿no? dos realidades que son casi unívocas Alemania y Francia, dos realidades distintas, seguramente eh, bueno por estas distintas, por no tener esos sindicatos tan potentes eh, tengamos a lo mejor ¿no? mini jobs en Alemania pero desde luego parece claro que no va a haber una alianza industrial ni con Francia, insisto ni con Italia que mira más allá de los matices que hagamos, mira al centro Europa, ni siquiera insisto con eh, Grecia ¿no? en este sentido eh, y con con, esta, y con, esta, con este planteamiento, bueno, qué creo que debemos de hacer, no? Bueno, pues lo que creo que debemos de hacer si fuéramos un país serio ...sería partir de esta premisa y que vivimos o debemos desarrollar eh, la economía productiva y en materia industrial de manera singular... ...sabiendo o conociendo que estamos ante un marco de hegemonía, de producción y de desarrollo económico eh, guiado por Alemania... ...y empezar a trabajar en estos parámetros. ¿no? Parámetros que tienen que ver con, de una vez por todas, en este país, después de casi 40 años... Pues eh, Tomarse en serio la política industrial y eh, bueno, empezar a pensar cuáles van a ser los sectores estratégicos en los que nos vamos a desarrollar y en los que queremos decididamente poner toda la estructura y la inversión pública desde el Estado dirigida para ser capaces de tener algún día industrias o un modelo productivo quizás eh, diferente. Digo, digo esto no digo esto porque bueno, eh, somos un país, acabamos de tener un gobierno que carece de Ministerio de Industria, carece de Secretario de Estado de Industria, so, tenemos tan solo una Secretaría General en la que, de bueno, a todas luces, parece como bastante difícil que desde el gobierno se vayan a tomar en serio eh, las necesidades que tiene nuestro país, que es, insisto, definir ¿Qué sectores eh, estratégicos son los que deben de liderar la industria española? Eh, ¿Qué sectores y cómo vamos a llevar eh, desde la formación? Y hablaba también ¿no? el compañero antecedente de en la nueva realidad del mundo de la, eh, de la digitalización. ¿Cómo vamos a emprender el cambio social brutal que eh, si queremos jugar o operar algo en ese espacio que supone la eh, formación? Y otros muchos aspectos, ¿no? Pero quizás para afrontar estas dos, estos dos exámenes de lo que se debería de hacer un, pa un país normal, voy a poner un ejemplo. ¿no? En la pasada comisión de, de industria, hace escasos diez días, eh, bueno, el propio Partido Popular eh, llevaba a debate una iniciativa en la que eh, nos pedía la declaración como un sector eh, estratégico en materia industrial, bueno, el sector Agro, bueno, la, la agroindustria, ¿no? eh, todo lo que tiene que ver eh, con este mundo. Claro, eh, es como bastante sorprendente que un gobierno que lleva ya casi seis años eh, liderando y gobernando nuestro país, nos venga a emitir la declaración de un sector eh, estratégico, bueno, que ya todos los números indican que es el primero, pero como si viniera a descubrir las Américas. ¿no? Pero lo que nosotros allí le criticábamos no era que, que plantease este sector estratégico, sino sencillamente que no se trata de que segreguemos, digamos que con ocurrencias, cuáles son los sectores estra estratégicos que tenemos, no que nosotros, nuestro grupo, Unidos Podemos en Común Poder en Marea, le pedíamos que planificásemos, estudiásemos en profundidad cuáles son de manera global los sectores estratégicos a los que debemos, insisto, dirigir, todos nuestros recursos. Y aquí yo planteo dos cuestiones, de una va a hablar Pablo, pero creo que son imprescindibles para tomarnos en serio esta materia. La primera tiene que ver con la soberanía energética y, bueno, desde luego con, con modelos. ...que eh, tienen que ser cambiados radicalmente eh, la dependencia energética de nuestro país... ...en comparación al resto de los países europeos, pues estamos en torno a un 75% de, en, en los niveles de dependencia... ...lo que indican que estamos haciendo las cosas muy mal, pero no solamente eso... ...es que necesitamos de manera seria y rigurosa emprender el cambio energético necesario para, desde luego, no solo cumplir con los mandatos que tenemos de Europa, sino, desde luego, poder emprender cambios reales y posibles en nuestro país hacia un mundo mucho más eh, sostenible, eh, mucho más justo y mucho más democrático. En este sentido, desde luego, el debate que estamos dando también en materia industrial, y aquí creo que es un debate fuerte, porque las pocas o, o pequeñas industrias que nos quedan, electrointensivas, también hay que dar respuesta a esas necesidades, y la apuesta tiene que ser respecto de la compensación a ...a través directa de energías renovables, pero sí que entendemos que hay que poner también, planificar los recursos en el Estado para emprender esos cambios que nos dirigen hacia las renovables, pero que nos dirigen también hacia un modelo que no puede ser centralizado, que tiene que ser distribuido y hacia un montón de realidades que también van a operar de manera directa en la industria o en los sectores industriales más próximos. Voy a poner un ejemplo, es decir, el disparate que estamos viviendo con Ferroatlántica en mi, en mi país, en Galicia… Sabéis ¿no? que van a propiciar ahora la segregación eh, de eh, la parte eh, de la concesión, eh, de, de, de la explotación de nuestros ríos con, eh, con el, ne el negocio de la ferraleación por parte de Villarmir. Bueno, pues es uno de los grandes espolios y de los grandes disparates en los que nos vemos inmersos. Y un segundo factor... Eh, porque me apremian con el tiempo, que tiene que ver con la soberanía tecnológica, que creo justo en este momento en el que reflexionaban sobre la hegemonía alemana, creo que de una vez por todas debemos de tomarnos muy en serio, estudiar mucho y, desde luego, ser proactivos en esta materia. ¿no? Y digo proactivos en esta materia porque, desde luego, la salida para nuestro país debe venir de la mano de la producción del, del conocimiento. Si no es así, si no operamos en ese marco, eh, una vez más vamos a quedar excluidos como país. Ya no estuvimos, eh, no estuvimos reposicionadas ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera llamada Revolución Industrial, pero, desde luego, en la que estamos viviendo, sobre todo, lo que que tiene que ver con la digitalización, como España, como país, no se tome en serio el factor de la soberanía tecnológica y el hecho cierto de dirigir recursos para que produzcamos conocimiento, sin lugar a dudas bueno pues quedaremos una vez más excluidos con lo que eso supone para nuestras gentes. Y aquí un paréntesis. ¿Esto quiere decir que no tenemos que atender eh, otras cosas en la industria? No, yo creo que debemos de, de atender, hacer como dos eh, planificaciones. La primera tiene que ver con lo que vienen siendo nuestros sectores estratégicos industriales, pues la eh, industria vinculada a todo el mundo de la alimentación y de la agricultura, el sector naval como un sector estratégico fundamental eh, que, que debe de poder ¿no? y debe eh, eh, también ¿no? seguir siendo un motor de arranque potentísimo, como lo estamos siendo en el resto del mundo, pero con matices. Y aquí también, hablando de soberanía tecnológica, me gustaría hacer un matiz. Por ejemplo, supongo que si hay gente de Cádiz, es un disparate que nuestros equipos de ingenieros e ingenieras estén en Australia ahora mismo, entregándoles, transfiriendo directamente, a cambio de nada, transfiriendo esto que sabemos hacer magníficamente y de forma extraordinaria en nuestros astilleros, que es justo aportamos, ¿no?, desde las oficinas de ingeniería. Es la gran aportación que hacemos. Bueno, pues somos el único país eh, del mundo en el que los equipos de ingeniería se van a Australia, los ponemos allí, viven allí, les transferimos todo y digamos que nuestro país no preserva ni hace nada. Eh, eh, eh, en ese sentido, Bueno, esto podríamos pensar en Siemens, ¿no? por poner ejemplos, si se le ocurriría a alguien eh, cometer este tipo de, de políticas. ¿no? Por tanto, eh, hay sectores que vienen siendo los tradicionales en nuestro país que están por definir, que los tenemos que definir y, una vez definidos, desde la automoción con enormes cambios que se tienen que producir en los mismos sin hacernos trampas, porque no se trata de que ANFAC venda 3 millones de vehículos en España, no se trata de esto se trata de planificar y de modular el parque móvil de manera global y emprender, claro que sí es un sector industrial relevante pero emprender también cambios hacia un modelo que tiene que ser diferente, por tanto mantener los sectores tradicionales de manera cierta pero sin lugar a dudas yo creo y esto es lo que creo que debemos de defender, es que tenemos que eh, abrir la ventana y hacer esto que creo que dicen muy bien los alemanes, que es producir la cosa que está dentro de la cosa que hace que la cosa funcione, es decir pues un lector de CDs ¿no? eh, ser por ejemplo Philips, ese lector ese láser que lleva incorporado el lector de CDs, bueno que, que, que, que por el que tenemos que pasar todas ¿no? y todos los países para poder operar ahí, es decir, producir ese láser que eh, forma parte de nuestras vidas. Creo, sinceramente, que si no apostamos de manera cierta por eh, la producción de conocimiento y definamos y, defin eh, y hacer una definición de lo que son esos nuevos sectores, eh, pues hablemos de la, de la inteligencia artificial, hablemos de la biotecnología, hablemos de un montón de sectores que… o. o, o Decidimos ahí eh, ser líderes en alguno de ellos o, insisto, el panorama que nos espera, desde luego, eh, puede no ser eh, muy bonito. Pensad que en la crisis en materia industrial eh, se han destruido, atención a distintas fuentes, pero entre 500.000 y 700.000 puestos de trabajo que generan, bueno, como ya sabéis, eh, eh, que tienen una relevancia fundamental eh, en el país y creo que, desde luego, esto es subsanable. Es curioso, y con esto termino, que tenemos como dos cabezas de puente. Tenemos una cabeza de puente clara, que es el PP y Ciudadanos, que operan ¿no? como agente comercial directo de Alemania. Eh, todos los debates que desde nuestro grupo hemos llevado, que yo misma he defendido en torno a la soberanía tecnológica, incluso materias sensibles, como lo que tiene que ver con la ciberseguridad, con lo que tiene que ver con elementos de descentralidad, eh, han votado radicalmente en contra, no quieren ni que se dé Debate, por supuesto ciudadanos, ¿no? pero también hay una cabeza de puente como amable o como buena, si queréis, que operó o hasta ahora el Partido Socialista, que forma parte como una especie de derrota. Y es que, eh, bueno, lo que ellos teorizan y ellas teorizan, hasta ahora, insisto, igual ahora cambian el planteamiento, pero es que mm, el, en esta Unión Europea no se pueden cambiar. Las cosas y eh, nuestro, nuestro Estado no puede jugar eh, en otra liga que no sea en, el de, en la de ser la periferia de la periferia del sur de España, de Europa. Yo creo que esto sí es cambiable. Sí debemos de poner a todos nuestros equipos y a nuestra gente a discutir de materia industrial. Y con esto termino. Le doy sin lugar a dudas las gracias. A esta universidad, porque nunca nos dejan hablar de industria, parece que a nadie le interesa. Yo creo que es muy importante hablar de industria si queremos ser un país en el que le demos eh, bueno, una vida digna a, a nuestra gente, a los trabajadores y a las trabajadoras, creo firmemente en ello, sin perjuicio de que también tengamos que darle una relectura al modelo de sociedad, de trabajo en el que queremos vivir. Por tanto, muchas gracias y después, si queréis, en el debate, eh, conversamos. como han hecho también mis, mis compañeros, agradecer a, a Xavier la invitación. Me voy a poner yo también el, el reloj para no meter la pata. Vale. Bueno, decía que muchas gracias a, a Xavier y a la Universidad de, de, de Verano de Podemos. Como decía ahora Yolanda, digamos, la oportunidad de hablar de cosas como esta pues no, no es muy habitual. Y... Digamos que mi intervención eh, va a intentar mmm, cumplir las expectativas que han comentado tanto tanto Xavier como, como Yolanda, eh, pero eso lo dejaré para, para el final. La parte digamos eh, energética, industrialización energética, la dejaré para el final, porque eh, creo que en este momento eh, debo empezar o debemos empezar reflexionando sobre eh, cuál es la situación actual tanto a nivel eh, macroeconómico como a nivel político. Pero, fundamentalmente, creo que eh, hay una eh, diferencia eh, respecto a lo que hemos venido viviendo en las últimas décadas eh, y el proceso de desindustrialización del Estado español eh, y del sur de, del Estado español, eh, digamos que es una, una constante, desgraciada. Eh, pero en este momento, eh, y por eso titulo el, el primer punto de, de los temas que, que os propongo eh, de histórico, eh, por lo que voy a comentar a continuación. Como decía Xavier, en segundo lugar hablaré de las condiciones que, que deberían cumplirse para eh, conseguir esta industrialización. He puesto el, el reindustrialización entre paréntesis porque habría que poner muy en duda de que sea... Una, ...una vuelta, a una, un proceso a una situación industrial y luego, digamos, las recomendaciones o alternativas o propuestas eh, que creo que, que tendríamos que, que enfrentar. En primer lugar, eh, digamos que califico el momento actual de histórico por esto que aparece en la pantalla. En primer lugar, está habiendo un descenso muy acusado del, del crédito eh, a las empresas... Ese descenso del crédito a las empresas o el proceso de, de desendeudamiento de las empresas está provocando, entre otras cosas, el, una, un proceso de desinversión en la, economía, en la economía real, en la economía productiva y, por tanto, también en la industria. Y lo que es más preocupante, eh, hay una incapacidad política o de la política económica para iniciar un patrón de recuperación. Eh, prometo que solo voy a poner esta gráfica eh, en la que eh, se ve cómo la evolución de la formación neta del capital en, en los últimos 25 años de los principales países de Europa eh, se encuentra en una situación eh, crítica, en una situación en la que, eh, como veis, incluso el motor de Europa, que es Alemania, se encuentra, se encuentra un eh, 60% eh, aproximadamente de lo que… Eh, venía eh, produciéndose hace, eh, como digo, 25 años, en el año eh, 92. La ligera recuperación que se ha eh, podido vivir en eh, casi todos los casos en los últimos años eh, va, de alguna forma, eh, vía déficit. Eh, y esto lo que nos eh, eh, dice, de alguna forma, es que incluso en una situación en la que tenemos los tipos de interés eh, prácticamente a cero y en algunos eh, países eh, negativo, es decir que te cobran por ahorrar, cobran por ahorrar a las empresas que la inversión en economía productiva no se esté produciendo es el síntoma más eh, importante el más claro de que además de por otros motivos el capitalismo a día de hoy no funciona y no funciona fundamentalmente por una palabra un poco que puede ser considerada palabrota, que es la financiarización. El sistema eh, financiero global funciona tan bien que, eh, digamos, eh, quien tiene dinero, las empresas, el gran capital, le sale mucho más rentable eh, especular, jugar a las finanzas, que invertir en economía real. Y eso es un problema eh, no solo económico, macroeconómico, si no es un problema para la vida eh, de las personas, porque al final es la economía productiva, la inversión en la economía productiva, las que, la que eh, mantiene unas condiciones de vida, unas condiciones materiales que nos hacen eh, vivir mejor. En este contexto, en esa eh, realidad de muerte por inanición, por decirlo así, del capitalismo en la fase de de financiarización eh, planteo como inicio de las condiciones que tendríamos que seguir para la reindustrialización dos grandes dilemas políticos el primero de ellos es eh, bueno pues esta, entre actuar mediante la inversión del sector público o que actúe el sector exterior digamos que entre los cuatro grandes sectores que es el sector público el sector exterior las eh, las familias eh, y, y las empresas, los dos últimos que he dicho, como digo, están desendeudándose, es decir, están ahorrando, no van a invertir porque están en, en otra lógica. Ir al sector exterior significa eh, lo que hemos venido viviendo hasta ahora, es decir, austeridad para poder eh, competir en el sector exterior, con las condiciones impuestas por la, por la Comisión Europea, significa bajar salarios, significa precariedad, significa reforma laboral del PP, pero no solo del PP, sino todas las reformas laborales que venimos eh, experimentando en el Estado eh, históricamente en, en los últimos 20-25 años. Eh, por tanto, hay que decidir si eh, realmente es el, el sector público, que es, digamos, el, el único de los cuatro grandes sectores que podría. Eh, tomar eh, cartas en el asunto, eh, tiene que hacerlo o lo, o lo va a hacer. Y el segundo dilema político eh, está relacionado con aceptar el marco neoliberal y la división internacional del trabajo, que nos terminan diciendo que, como sur de Europa, como periferia eh, de, de Europa, tenemos que dedicarnos al sector servicios, al turismo, eh, a salir salarios bajos, a precariedad, a poca productividad, etcétera, o si por el contrario eh, nos decidimos eh, no solo como sociedad, sino como espacio político, a hacer políticas eh, realmente soberanas de soberanía económica. Yolanda hablaba de un par de, de las soberanías, pero creo que eh, una de las eh, de las grandes eh, ideas políticas eh, que yo creo que, que tenemos que que sacar de una vez por todas, sin, sin complejos, es realmente la eh, soberanía económica eh, claramente. Digamos que, eh, o explicando lo que comentaba anteriormente, eh, en palabras, si el sector eh, privado se está desendudando y si eh, ganar la cuota de mercado exterior significa bajar salarios, la única opción eh, que queda es eh, aumentar el endeudamiento, es decir, la inversión estatal para dinamizar la economía. Posteriormente en las recomendaciones profundizaré sobre esto, pero básicamente eh, no hay otra opción si se quieren hacer políticas económicas soberanas que eh, escapen del austericidio y eh, de las políticas que hemos vivido hasta ahora. Y digamos que en términos generales eh, hay una doble fórmula más concretamente, eh, que es, por una parte, maximizar la productividad mmm, utilizando, eh, digamos, también la, maximiza, la maximización del multiplicador de gasto, y para eso, posteriormente, eh, comentaré algo un poco más, más concreto, y minimizar las fugas de la balanza comercial eh, que pueden, de alguna forma, derivar de lo anterior. Hay que intentar maximizar, por eso, digamos, la productividad, por una parte, eh, maximizando el multiplicador de gasto y, por otra parte, como digo, eh, ...minimizar las fugas de capital, es decir, intentar eh, que las eh, importaciones no sean eh, muy superiores a las, a las exportaciones. Vamos a la parte que yo creo que mm, puede concitar mayor interés. Eh, aquí he planteado dos escenarios eh, de recomendaciones generales. Una es el escenario actual, es decir el escenario en el que el espacio político, digamos, al que podemos pertenecer, no está en, el, no tiene el gobierno del Estado, no tiene el gobierno eh, de Madrid, eh, y entonces de alguna forma tienes una serie de mm, limitaciones. Pero a pesar de ello, a pesar de no tener el gobierno, como decía también Roland en, en, en su intervención, eh, creo que también se pueden hacer cosas porque incluso ya desde los ayuntamientos llamémosle del, del cambio, se están haciendo cosas, y yo que vengo de Barcelona y que de alguna forma he participado activamente en la política energética de Barcelona, doy fe de que se pueden hacer cosas, incluso en un marco tan restrictivo como el, el marco del sector eléctrico. Bueno, en, en primer lugar, eh, cuando no, tengamos, no cuando no tenemos el Gobierno, eh, lo que tenemos que hacer primero es hacer un diagnóstico eh, real y claro de cuál es eh, la situación actual del potencial que tienen los subsectores industriales en, en nuestro país. Y para ello, eh, un análisis input-output, es decir, de, de, las, de los resultados de cada uno de los subsectores para eh, ver cuál es el que tiene mayor potencial, es tremendamente necesario para construir lo siguiente, que es una estrategia política respecto a la industrialización, respecto a la política industrial, eh, que tiene que derivar en una propuesta, un plan de industrialización eh, desde las instituciones locales, es decir, desde el sector público, con liderazgo del sector público, pero con la participación, evidentemente, para democratizar de la sociedad y las empresas que, de alguna forma, también quieran entrar en, ...en esa lógica y en ese planteamiento. Esto eh, da la vuelta al planteamiento mainstream neoliberal... ...que es primero, digamos, ponemos la cama a, al capital privado... ...y luego, ya sea acaso, eh, les damos algunos consejos. Esto, de alguna forma, eh, funciona o debería funcionar al revés... ...por lo que hemos comentado anteriormente. Eh, uno de los caballos de batalla y más teniendo en cuenta lo que he explicado al principio, es eh, la financiación. ¿Cómo conseguir eh, financiación? Eh, para ello, pues evidentemente, eh, sin estar en el Gobierno, hay que buscar las vías de financiación, tanto a nivel europeo como estatal, como autonómica, como, como local. Y, bueno, digamos que eh, no profundiz profundizaré mucho ahora en eso, eh, pero, evidentemente, siempre con la idea... Y en el sector eléctrico, fundamentalmente, es, es clave y está eh, trabajándose en esa línea, digamos, de eh, que la financiación no sea un, un anclaje, no, sea una, no, no fomente esclavitudes eh, con los eh, actores y con los mecanismos tradicionales. Y, en último lugar… Y, paralelamente, y aquí el trabajo que hacen Yolanda y, y la gente del, del Grupo Parlamentario es, es esencial, es eh, intentar generar un marco legislativo eh, o un, un espacio, un eh, clima suficientemente favorable para que eh, la estructura legislativa permita eh, esto que estamos comentando, en primer lugar la inversión pública para industrializar el proceso, el plan de reindustrialización y, de alguna manera, un proceso de transición energética eh, que es, yo también lo considero, eh, esencial y estratégico. En el caso de que estemos, que algún día, esperemos más pronto que tarde, eh, este espacio político eh, tenga la responsabilidad de formar un Gobierno y de tener una propuesta eh, clara respecto a este tema, eh, evidentemente es necesario realizar un plan expansivo de demanda e inversión, otra vez pública, lo pongo entre paréntesis para que no se nos olvide que, que, que debe ser así, que tiene que ser eh, la clave. No hay otra, no otra fórmula, no es, no, es no, eh, no es un capricho, no, no tenemos otra opción. En realidad, no tenemos otra opción si lo que queremos realmente es responder a las necesidades eh, de la gente a la que se supone que eh, representamos y defendemos. En segundo lugar, eh, centrar el plan en un programa de transición energética. Esto ya eh, se ha comentado, aproximadamente el 2% del PIB eh, anual. Y esto, de alguna forma, redunda otra vez en la necesidad de que sea público, porque, digamos, con lo público tienes una planificación, puedes, de, de alguna forma, eh, hacerlo con la rapidez, con la velocidad eh, necesaria para que dé... Eh, los frutos y te permite también de alguna manera controlar la gobernanza y la, capilla, la capilaridad de eh, tanto los planes como de la financiación para que llegue a los lugares digamos de las instituciones locales fundamentalmente eh, que pueden desarrollar eh, ese plan de transición energética de la mejor manera y de la manera más eficiente en cuarto lugar o en tercer lugar mejor dicho generar un cuerpo legislativo que empuje la demanda eh, en todos los sentidos, no solo la demanda, digamos, del de, de consumo directo de, de los de la, de la ciudadanía, sino también la demanda de las, de las propias empresas, la demanda de la creación de, de, de empresas en sectores eh, claves para que se produzca ese, ese relanzamiento industrial. Y, en último lugar, eh, crear las herramientas y los actores financieros, como decía anteriormente, más adecuados en la línea de lo que comentaba antes de que tengan… Eh, digamos, enfoque lo más eh, democrático posible. Y teniendo muy en cuenta, como decía antes, el, el, protagonismo, el protagonismo local. Eh, esto, como decía, lo estamos eh, experimentando directamente con los municipios y con la política energética eh, integral, activa y todos estos adjetivos que le ponemos eh, que van en esa línea. Evidentemente, desde el, el Gobierno del Estado, eh, los eh, resultados que podría tener un planteamiento como este, tanto a nivel legislativo como a nivel eh, de planificación y financiero, serían tremendamente eh, importantes. Eh, evidentemente, cambiarían la cara de lo que es tanto la sociedad como la economía, tal, la, tal como la hemos experimentado, al menos la mayor parte de quienes estamos eh, aquí. Eh, y, como tampoco me quiero pasar mucho tiempo de lo que eh, habíamos establecido y, como además digamos eh, lo que pone aquí abajo ¿no? de universidad eh, creo que tiene que, que digamos eh, ser ser de verdad no eh, ahora en el turno en el periodo de debate de, de preguntas y respuestas espero que eh, digamos podamos responder a más preguntas y concretar más digamos estos planteamientos generales muchas gracias Bueno, eh, pues muy, muchas gracias a los tres. Eh, simplemente decir que bueno, ahora no, nos queda un, un espacio para, bueno, pues para hacer eh, preguntas o aportaciones, eh, generar un poco de debate o, o plantear dudas para que los, los ponentes y las ponentes puedan, puedan ir respondiendo. Hola, eh, yo quería preguntarle a Roland Kulke cuando pueda. Ah, okay, eh, quería preguntarle porque bueno me interesa cómo hizo la relación. En el sistema de intercambio de emisiones que lo nombró, habló del bajo precio que ahora mismo tiene el bono para, para emitir CO2 y cómo debería tener un nivel más, un precio más alto. Y hizo una relación con que esa inversión podría destinarse a creación de puestos de trabajo, si no entendí mal. Eh, y bueno, me, me dio curiosidad y me gustaría saber si... Si realmente cree que este sistema puede ser válido para realmente combatir la, el, la reducción de las emisiones, porque desde la izquierda algunos pensamos que bueno que tiene muchos fallos, que hay muchas empresas que se han lucrado con, con el sistema de intercambio de emisiones, ¿no? con, con la compraventa de los bonos, y que es mercantilizar un poco la, la naturaleza. Entonces, eh, ¿qué opinión le merece? Si, si pudiera elegir qué sistema propondría. Si precio fijo de carbono, como dicen algunos, o, o bueno, eso, ¿qué otro sistema? Gracias. Bueno, yo estoy un poco desorientado porque hace unas semanas leí un artículo de Vicer Navarro, en el cual decía que la única forma de conseguir mejorar la sociedad de bienestar consistía en promover la demanda interna. Y la demanda interna no en las grandes corporaciones industriales de las cuales nunca podremos ser competitivos ni con los chinos ni con los indios sino en las ...grandes tecnologías y en otro apartado muy importante que es eh, los cuidados intensivos. Y hablaba de Suecia y de Dinamarca como eh, protagonistas de cómo se habían quitado en medio la gran industria... ...y mm, estaban con la industria de los cuidados intensivos y que por cada puesto de trabajo que se creaba en este sector se agregaban tres puestos más entonces ahora o yo lo entiendo mal no creo que sea el momento para los grandes astilleros ni las grandes corporaciones de metal o de ese tipo sino que pienso que lo que se tiene que hacer es investigar, investigar en grandes tecnologías en las cuales podemos ser competitivos. La prueba es que lo somos, porque nuestros hijos están, en lo que ha citado hace un momento el compañero, yo tengo un hijo que está en Australia, en la marina en la marina australiana, y le han obligado a que tiene que nacionalizarse. Como mi hijo, hay muchos en, en Sydney, hay alrededor de 300, los cuales no, tienen, no quieren tener ningún contacto con el consulado español. Con eso ha habido suficiente. Gracias. Mi pregunta es sobre las relaciones comerciales en el sector eléctrico. Y me gustaría saber cuál es la política europea y también, ¿cuál es la postura de Podemos? Si vosotros. Hola, yo soy Marga Ferrey y tengo una pregunta y una duda para casi cada uno de los que han hablado. ¿no? Eh, voy a empezar por, por si me permito, por Pablo, no por Pablo Cotarello. Pablo plantea un, una exposición súper interesante, además, que yo creo que vas al. al, al al medio de la cuestión que es el de qué hacer aquí y ahora, ¿no? estando o no estando en el gobierno, y cómo podemos avanzar hacia la constitución de esas metas, y no me parece un avance muy importante respecto a solamente hacer un marco teórico en el que nos podamos mover, sino que nos preguntemos el aquí y la ahora y el cómo avanzar. Pero no es que me falten, sino cómo complementarías eso. A mí me parece muy difícil, perdón, plantear lo que tú planteas sin la existencia de una banca pública. Es decir, la idea o el primer paso de exigencia y creación, tanto a nivel de comunidades autónomas, que es posible, como a nivel estatal de una banca pública diferenciada de la banca comercial, haciendo la banca exclusiva de inversión industrial, que no es ninguna novedad en el frente, esto está inventadísimo, eh, porque si no el resto no lo termino de ver. Y es mi pregunta o mi duda que, eh, para que la desarrollaras más si pudieras. Y la segunda, que también estoy segura que comparte porque te he escuchado y leído más veces, tiene que ver con que todo el proceso de transición energética propuesto en nuestro país en torno a la base de renovables... Tiene que ir paralelo y simétrico a la propuesta de un plan industrial. Es decir, hacer un plan de, de, de cambio energético sin tener claro qué país queremos eh, tampoco tiene mucho sentido. Y tampoco lo entiendo si no hay una banca pública, pero yo que soy muy pesada. O sea, que si creo que estas cosas se financian de manera democrática y para hacerlo necesitaríamos ese primer paso. Y es posible hacerlo desde los gobiernos de las comunidades autónomas. Es decir, el desmantelamiento de las cajas de ahorro que en principio pudieron servir para impulsar políticas públicas es algo que creo que no debemos rechazar y que es posible hacer relativamente eh, más cerca que teniendo el gobierno, el gobierno central. Mi pregunta para Roland Roland. Mi pregunta para Roland es que insistiera en él hacer una propuesta de desobediencia de las normas europeas. Y cómo algunos estados que obligan a España a cumplir el déficit desobedecen esas mismas normas con bastante más alegría. Es decir, que insistas un poco en ese tema porque en España se nos vende muchísimo, que tenemos unos límites muy férreos que vienen de la Unión Europea que no podemos traspasar. Y sin embargo hay estados, empezando por Alemania, que no los cumplen. Entonces es un poco para ayudarnos a desmitificar también... Eh, el mito de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y para Yolanda, una última pregunta exclusivamente, yo sé que ella es abogada y experta también en derecho al trabajo, para decirle que eh, el derecho al trabajo en España estaba basado fundamentalmente en el trabajo formal, fordista. ¿Y qué crees que puede significar para ti, si no tajamos esto, la idea de ir a un trabajo desregulado por completo? no? Es decir, si no podemos una, una apuesta industrial, no solo es por la industria, es por, por, por la ciudadanía, los derechos y el trabajo que genera a su alrededor, eh, que no es solo una apuesta industrial, sino que además lo que significa en términos de, de trabajo. Y ya está ahí, perdón el largo, por lo largo que ha sido. Bueno, a colación de lo dicho por Yolanda, cuando estaba hablando de la industria tecnológica, me gustaría poner encima de la mesa eh, la industria del software, porque es una industria que creo que está generando poco empleo y facturando mucho dinero. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, el software de WhatsApp, utilizado por más de mil millones de personas al mes, solo tiene 50 ingenieros. Eso dejando de lado el, el soporte técnico, que el 80% me parece que está en el tercer mundo. Aquí solo quedan directivos y gente que hace comidas y apretones de manos. Entonces... Eh, me gustaría preguntar este tema cómo se podría abordar, porque esto es un drama porque eh, lo que hace el, el software hoy en día es destruir empleos, o sea, automatiza los empleos que tienen los empleos de, que están poco cualificados y además, eh, lo que está generando es como, como una burbuja, ¿no? porque facturan muchos dinero pero no contratan a mucha gente, o sea, se están llevando el dinero a otros lados porque además, eh, estas empresas no les puedes hacer una presión fiscal muy grande porque se te van a otro lado. En fin, Amazon, etcétera, todos funcionan de la misma manera. Entonces, ¿cómo se podría atajar este, este problema de este tipo de, de industria? Renta básica universal, mayor presión fiscal, ¿Con ¿cuáles serían algunas de las posibles soluciones? Um, hola, voy a ser breve porque me lo han preguntado. Uh, tengo tres preguntas, pero las voy a ser breve. Um, en primer lugar, ¿sabéis algo? Yo sé que hace años se hablaba de una especie de unión del Mediterráneo, de los países del Mediterráneo, como contraposición a la Unión Europea. Yo sé que ha habido tentativos para conformar este grupo, pero últimamente no, ya no sé mucho de lo que está pasando en este sentido. Eh, otra, la segunda pregunta, eh, justo esta mañana eh, se alababa a Andalucía como la California de eh, Europa y de hecho yo estoy bastante de acuerdo pero eso no va a ser solo para España, para Andalucía, todo el Mediterráneo va a seguir atrayendo. Eh, ...habitantes del, del norte de Europa a, a, al Mediterráneo. Esto significa un, una demografía que va a cambiar... ...porque la mayoría de estas personas van a tener determinada edad... ...y eso va a, ser un, va a crear una demanda de otro tipo de servicios y de, de necesidades. Y última, tercera demanda, eh, en todos estos... Eh, esta planificación, habéis pensado a la sostenibilidad y a la eventual todavía necesidad de tanto consumo como estamos eh, teniendo ahora. Vale, no, yo acabo ya. Es eh, una reflexión, es una pregunta y un caso concreto. ¿no? La pregunta es eh, qué capacidad hay desde el ámbito autonómico, es decir, desde una comunidad autónoma, para poder tener participación eh, activa en industria estratégica en el marco de esa propia comunidad autónoma. Y cuento un caso concreto de Asturias, ArcelorMittal, año 2016, año 2017. Eh, ...empresa que tiene 6.500 millones de euros de eh, beneficio bruto... ...uno, dos, empresa que da de comer entre ella y sus joint ventures... ...y auxiliares aproximadamente a 4.000 personas... ...y tercero, eh, problema, elevados niveles de contaminación, fugas, etcétera... ...debate eh, social, oye, eh, ¿tenemos seguridad y trabajo o seguridad versus trabajo? El señor Mita lo dijo muy claro... Nosotros podemos hacer una inversión eh, a tope a nivel ecológico, pero os va a suponer una reducción del 60% de la plantilla. Y la gente prefiere... Eh, que no haya salud y que haya trabajo antes de que eso se dispare. ¿no? Y reflexión nuestra, como organizaciones políticas, eh, yo fui a hablar con gente tanto de Podemos como de Izquierda Unida y pregunté exenciones fiscales que tenían en los últimos tiempos, eh, dinero que directamente desde las arcas públicas iba a eh, crear contratos de aprendiz, eh, temas de cursos de formación, etc. No se tenía información de eso. Y tercera reflexión vinculada a esto. ¿no? Eh, ¿Se podría hacer como en la estela de Olaf Palme, que eh, es industria estratégica que es clave porque son el bajo continuo de la economía de una determinada comunidad autónoma, que hubiera participación activa pública, como por ejemplo hay en LiberBank, que en la, la comunidad autónoma de Asturias tiene el 30% de lo que era la antigua caja de ahorros de Asturias y a día de hoy LiberBank. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué límites jurídicos tenemos de la Unión Europea? que no? Etcétera. Vamos a pasar a las respuestas por parte de los ponentes, si pueden responder en cuatro o cinco minutos cada uno. Preguntas no explícitamente dirigidas a mí, pero me gustaría like responderlas. Um, Bueno, empezaré con esto. El primero es, si lo entendí correctamente, sí, en, en cuanto al sistema de emisiones del IT. y lo que la izquierda está diciendo, respecto. siendo un honesto, honesto no, soy, no soy un experto en esta materia, de emisiones, pero lo que he oído es que y si, si tú eres de izquierdas y, y estás trabajando en el Parlamento Europeo, tú, tú eres, por definición, en contra del, del, del sistema de bonos. Se utilizó en un sentido estratégico, por ejemplo, para, para invertir menos eh, transi fondos transicionales. Se ha bajado hasta, hasta 4 euros por tonelada. Es ridículo. Para ser honesto, No he encontrado una forma honesta de, de, de fijar el sistema. Lo que he presentado es que me dijeron que estamos en contra, pero bueno, alguna gente de la, que, de la que dijo, estamos acostumbrados a utilizar ese fondo. Así que este fondo de transición, las más últimas, últimas noticias, es que es es que Alemania está en contra de los fondos tradicionales que se podrían utilizar para la producción de, de, de carbón, por ejemplo. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. En cuanto a la pregunta de eh, ¿cómo, cómo seguir adelante con el sistema jurídico de la Unión Europea, viniendo de Alemania, como vengo, eh, estoy suficientemente orgulloso de que fu fuimos los primeros en romper la ley, el criterio de Maastricht, así que no nos importó un bledo fui acusado por parte de componentes de mi partido ¿cómo lo diría? como un, un, un nihilista un ni legal no tomaba, no tomaba yo muy en serio el sistema jurídico porque para mí es todo un problema de, de poder al final, si lo miras es todo un sistema de poder. Estuve muy. En, en, creo que fue en octubre. Tuvimos en, en los. Link, de link en octubre, en el, en el Parlamento Alemán, y estábamos discutiendo si no era solo un movimiento táctico de la Unión Europea, la izquierda europea, que romper con la Unión Europea, por ejemplo. Por ejemplo creamos una red de gobiernos locales donde cada uno iba rompiendo la ley porque la corte europea de, de justicia puede cogerlo uno a uno es una forma de, de contemporizar o alargar estos procesos en el tiempo ellos tienen el, ellos tienen es un poco la idea de ellos tienen el poder pero nosotros tenemos los números o sea somos más vale eso Gracias. Bueno, Preguntas que creo que me tengo En primer lugar, al compañero, es que yo creo que esa es la clave. Que por eso hablo de soberanía tecnológica, de soberanía energética y la cantidad de. Eh, Vamos a ver si me explico. Necesitamos cambiar todo el modelo productivo y dirigirlo hacia una nueva realidad que va de la mano de, primero, de inversión pública en la investigación y, segundo, de dirigir proyectos industriales que no tienen nada que ver con el mundo fordista del que hablaba antes Marga y del que tú creo que planteabas. ¿Qué quiero decir con esto? El láser, el, la óptica, la lente óptica de la lectura de los CDs nosotros la compramos eh, directamente de, de Holanda o dependemos de, eh, de, esa, de, esa, de, esa, de ese descubrimiento, lo que necesitamos es poner a toda nuestra gente a trabajar en esas nuevas realidades y para ello lo primero que tenemos que hacer, creo que esto es lo sensato mantener los sectores que a día de hoy son estratégicos lo siguen siendo con los números en la mano y con empleos y con un montón de cosas y son necesarios, pero redefinir cuáles son esos otros sectores punteros a los que tenemos que dirigirnos. Voy a poner un ejemplo, el, el lenguaje, eh, eh, todo lo que tiene que ver ¿no? con, lo, con el lenguaje natural, es decir, como no entremos directamente a saco con equipos de investigación para, para redefinir ¿no? en el nuevo mundo, por decirlo así. Estas nuevas realidades es que nos vamos a quedar excluidos. Esto es posible, claro que es posible. Y creo, sinceramente, que Navarro eh, hacía como una buena definición. Yo creo que, por decirlo de manera sencilla, tenemos que decrecer en cosas que, que hoy son impropias, ¿no? en industrias contaminantes, en un mundo digamos, que es viejo, tenemos que crecer en otras muchas cosas que tienen que ver con un nuevo modelo industrial y sobre todo tenemos que crecer en la parte esencial de la sociedad, que es los cuidados de la vida. Y esto, por eso, terminaba diciendo que exige el replanteamiento del modelo de sociedad sí o sí. Pero creo que debemos de dirigirnos hacia un nuevo mundo en el que, además, planifiquemos cuál es el plan de eh, investigación de nuestro país que no lo tenemos por poner ejemplos como tú yo tengo amigas que trabajan en apple amigas que son grandes investigadoras que están en Luxemburgo y no quieren volver a nuestro país no por una razón salarial que también sería pero no por eso sino porque me dicen yolanda es que cuál es mi proyecto de investigación en españa no eh, eh, los investigadores y las investigadoras quieren tener pues efectivamente un proyecto de largo recorrido y esto es lo que un país serio debe poder hacer, es decir, lo que no podemos es mantenernos en, en esta senda ¿no? rápidamente, Marga bueno, a lo que nos ha conducido la des, desregulación laboral salvaje, la desregulación en general, en todo y, y, y empato con con el fascismo financiero que define muy bien Boaventura de Sousa, que lo tenemos aquí al lado, y con Pablo, que también lo ha definido, es que nos conduce al mundo de la miseria y de la esclavitud. Entonces, al margen de los cambios que se han producido en las estructuras sociales y laborales, tenemos un deber, un deber cierto de reconducir los marcos normativos para proteger a los trabajadores y las trabajadoras ante las nuevas realidades. ¿Esto es posible? Sí, esto es posible y además debemos de hacerlo. Yo creo que ya hemos empezado ¿no? con la propuesta que hacemos de pensiones. Es posible dejar de... Eh, bueno, pues en escasos cinco años hemos perdido eh, 26 puntos de protección social en desempleo. Es posible cambiar el marco normativo para que los trabajadores y trabajadoras que están en desempleo tengan el derecho a una prestación de desempleo digna. Claro que es posible. De hecho, lo hemos hecho en una norma. Creo que el marco laboral tiene que ser cambiado y tenemos la enorme trampa que es eh, lo que, lo que que rodea ¿no? A, a la permisibilidad de la precariedad y de de ese nuevo mundo que son, eh, de, sin lugar a dudas eh, la causalidad en los contratos temporales eh, creo que deberíamos de verter toda nuestra inteligencia y muchas charlas y muchas clases para, para centrar políticamente nuestra actuación ahí, porque es el marco para seguir explotando y digo, aún siendo complejísimas las realidades nuevas que, que tenemos realidades nuevas, y ya voy con Microsoft eh, no sé es exactamente de qué caso hablas, pero hay empresas que son punteras en, en, en multitud de cosas que, que generan eh, miles, cientos de puestos de trabajo eh, con un enorme valor añadido y que, y que, al margen de eso, es decir, al, caso, al margen del caso concreto, en el modelo que estamos proponiendo de redefinición de un nuevo modelo industrial, entendemos que el sector público es vital y que tendríamos que pasar a un Estado emprendedor. Por poner otro ejemplo, es decir, Apple, que después ¿no? eh, pasa, eh, pues eh, parece que lo promovieron las empresas privadas ¿no? sin dar nombres. Bueno, pues Apple fue un prim una primera inversión directamente del Estado que condujo después hacia ahí. ¿Qué quiero decir? Que en materia de Microsoft, en, en ese mundo, nosotros eh, tenemos un mundo muy abierto eh, de Microsoft, del software muy abierto... Que, ...que si el Estado quisiera, y me voy al software libre y a otras materias, podríamos tener muchos cuerpos de gente trabajando, investigando en todas y cada una de las administraciones públicas. No me da tiempo a hablar del Plan Extremadura, pero es una burla de mal gusto y, y no quiero quedarme ahí. Es decir, yo creo que hay que... Haber ...que hay que abrir el marco, primero, asentarnos sentarnos seriamente, eh, lo plantea también Pablo aquí, es decir, definir, hacer una diagnosis de en qué punto estamos... ...dos, definir cuáles son nuestros sectores estratégicos, hacia dónde queremos dirigir la investigación, dedicar recursos públicos y con seriedad y con rigor poner, digamos, de manera planificada, eh, pues, obviamente, todos los recursos eh, ahí... Y sobre todo, insisto, con lo que tiene que ver con la investigación y con esto de fabricar la cosa que está dentro de la cosa, que hace que la cosa funcione, porque si no, desde luego, no, no vamos eh, a avanzar eh, en un modelo productivo que yo sí defiendo, que debe ser el del siglo XXI y el de un nuevo tiempo que no tiene nada que ver con estas realidades. Es decir, que este planteamiento solo de redefinición ya es generador per se, ...de multitud de puestos de trabajo, pero es que eso, y antes lo decía, creo que Roland, eh, es una apuesta política. Eh, es, todo tiene que, claro que es una apuesta política, ¿no? Entonces, no quieren hacer esto. ¿Por qué no quieren avanzar? Voy a poner más ejemplos, es decir, todo lo que tiene que ver con el mundo de la digitalización, o nos lo tomamos en serio, ¿no? O, o realmente, Vamos a tener un problema como país, insisto, desde luego yo no quiero que mi hija eh, y las hijas de todo el mundo, vamos, desde luego el, su futuro sea eh, eh, la hostelería o eh, otros sectores, con toda la dignidad y con todo el cariño para la hostelería y, y, y estos trabajos, pero creo sinceramente que como país debemos de ser ambiciosas y disparar al aire y planificar todo ello. ¿no? Y después al compañero, muy rápidamente, eh, claro, es que eso lo hace Francia. Francia tiene participaciones directas en los modelos industriales en muchísimos sectores. Hay, eh, bueno, hay muchos ejemplos en, en comunidades autónomas en las que intervienen directamente. Por poner un ejemplo, nosotros en Galicia tenemos, no, Feijó le encantan las, como tú también decías, las participaciones en cosas especulativas pero curiosamente cuando perdíamos la transferencia tecnológica de esta parte de los astilleros eh, bueno, nosotros le pedimos que, que hubiera una, una aportación y una intervención pública de la Asión de Galicia completamente legal pues um, Alberto Núñez Feijó lo que hizo fue vender esto eh, por 5 millones de euros a la banca privada venezolana y todos los vínculos con Pemex, quiero decir que claro que es posible. Debemos de hacerlo y dos, debemos de también tratar con seriedad, eh, claro, modelos industriales que los tenemos actualmente, que son altamente contaminantes y en los que también desde lo público tenemos que redefinir cómo hacemos el cambio del modelo productivo para para otro, para otra producción que tiene que ser necesariamente sostenible. Creo que las gentes del espacio plural en el que estamos aquí eh, no debemos de caer en la trampa de defender o los puestos de trabajo o la o, o o el medio ambiente. No, no, tenemos que hacer síntesis, son posibles y además son necesarias. Bueno, eh, los cambios de transformación de la eliminación del mercurio, muchos procesos productivos, pues el Estado tiene que hacer algo, tiene que, que, que dirigir políticas en ese sentido y desde luego las empresas hay que exigirles también. Obviamente que, que tienen también responsabilidad en este sentido, que no vale solo conforrarse, ¿no? Y después, desde luego, eh, bueno, dejarnos aquí eh, poco menos que, que mmm, con la contaminación, con los residuos y demás. Por tanto, es posible. Sí es posible. Es tan posible como lo que están haciendo en Barcelona en materia energética y en muchos otros sitios. Y es posible desde lo público, claro, que hacer otras cosas. También lo decían antes, ¿no? eh, Claro que hay eh, procesos productivos o en empresas que lo lideran desde lo público pero y, y ahí no tenemos problemas eh, ¿es posible intervenir y voy a la energía en la distribución de la energía, que es un elemento de centralidad para nosotros desde lo público? Claro que es posible ¿lo impide Europa? No, para nada no lo impide Europa, podemos hacerlo y creo que en ese, en ese camino es en el que debemos de dirigirnos eh, teniendo muchas más charlas como esta Bueno, eh, la verdad es que... Me ha sorprendido Yolanda, no pensaba que fuera posible sacar el tema de Venezuela. Bueno, eh, voy a intentar responder a las preguntas directas y algunas que se han quedado en el tintero y creo que me tocan, por ejemplo, la, la, pre, la primera pregunta que se hacía sobre el, el sector eléctrico. Ha sido así como las relaciones comerciales del sector eléctrico eh, dentro de la política europea o algo por el estilo. Voy a intentar responder según lo que he entendido eh, en relación a esto digamos que la política europea en cuestión energética desde hace bastante tiempo lo que pretende es crear dos mercados unificados o do, dos redes unificadas tanto una de gas y una de electricidad me hace ir a la de electricidad que es la que comentaba esto ahora digamos que el, el mercado eléctrico global que quiere crear la Unión Europea eh, sería o podría tener los mismos Problemas que tiene por una parte el sistema eléctrico español y en segundo lugar eh, lo que he comentado antes que es el, el gran mal del, del capitalismo a día de hoy que es la financiarización. Es decir, crear un mercado europeo de la electricidad eh, supondría eh, crear un gran, merc un gran mercado financiarizable con grandes empresas que participarían ahí y cuya fijación de, de precios e intercambios digamos eh, económicos estarían más regidos por las eh, reglas financieras que por las del de, eh, servicio público que debería ser la prestación eh, o, el, o el, la prestación de, de un servicio como el de la electricidad de la energía para, para mantener unas condiciones digamos eh, vitales dignas. Por tanto, en mi opinión, y de una forma como muy a bola pluma, ¿no? creo que la política, energética, la política eléctrica de la Unión Europea no es favorable a lo que hemos comentado aquí de soberanía energética, eh, soberanía económica y soberanía industrial. Eh, respondiendo a, a Marga, podría hacer la, la broma de sí a todo, ¿no? de las dos cuestiones que me has planteado, pero quedaría un poco raro en, en un espacio digamos, de reflexión eh, una universidad como esta. ¿no? Eh, evidentemente, ¿no? cuando yo pongo aquí algo tan rebuscado como actores financieros públicos, eh, bueno, pues el principal, por decirlo así, es eh, la banca pública. La financiación es uno de los temas que desde el mundo... Eh, energético visto con otros ojos no se ha tratado prácticamente eh, en las últimas décadas, solo en los dos tres últimos años hemos empezado a pensar en ello, no es, no es sencillo, sobre todo eh, sin estar en, en el gobierno, sobre todo cuando empezamos a pensar en ello no estábamos en ningún tipo de ...de gobierno, ahora por lo menos está en alguno de ellos... Eh, ...el caso y así de alguna manera vinculo un poco con lo que comentaba también el compañero... ...de las comunidades autónomas en relación con, con digamos, actores que no tienen que ser estatales... ...sino que pueden ser más locales de las cajas de ahorros... ...eran eh, actores digamos, que venían al pelo ¿no? para este tipo de, de, de procesos... ...y de planes de reindustrialización y de transición energética y evidentemente una cosa y la otra eh, van de la mano. Eh, yo no me planteo de ninguna manera un proceso de transición energética hacia la soberanía energética, porque la transición energética ya la estamos viviendo, lo que pasa es que la están digamos, dirigiendo otros hacia un lugar que va digamos, en, en la línea que, que no nos interesa, y también de esto podemos hablar un montón, porque ya se saben, o por lo menos ya sabemos, en cierta manera, hacia dónde quieren ir, y no es un lugar que nos beneficie para nada, y eh, decía, ¿no? la soberanía energética la transición hacia la soberanía energética tiene que ir, evidentemente acompañada de la soberanía industrial si no tienes la soberanía industrial eh, y para tener la soberanía industrial necesitas tener la soberanía financiera es imposible tener soberanía eh, energética y la transición esta, pues, como digo eh, será otra cosa y respecto al tema de la sostenibilidad mmm, aquí, digamos, eh, podría comentar varios matices, en primer lugar que también lo vincularía con la primera pregunta del, del mercado de carbono, eh, que yo creo que es poco conocido que en Europa, eh, aproximadamente los mayores países europeos, los cinco o seis países más grandes de Europa, eh, digamos que externaliza alrededor de un 20-25% de sus emisiones de carbono fuera de sus fronteras. Y esto, digamos, tanto para el sistema de, de control y, y de cuantificación de las, de las emisiones y todo lo que eso supone de objetivos de reducción y todo este tipo de cosas es, es un problema importante y eso es una de las consecuencias de la globalización, pero esto está relacionado también con la deslocalización industrial o con la deslocalización económica y lo vinculo con el tema de la sostenibilidad. Digamos que eh, nos hemos acostumbrado como sociedades y como metabolismos eh, socioeconómicos a un tipo de eh, producción externalizada y por tanto, digamos, algunas de las consecuencias de esa producción eh, están fuera y no las sufrimos en primera persona y esto yo creo que requiere no solo una reflexión importante sino un debate eh, muy grande porque de alguna manera lo que estamos intentando plantear aquí y en otros lugares es la relocalización de la economía y por tanto de la, de la industria. Eh, que habrá procesos industriales que hay que mejorar, sin duda, pero evidentemente eh, no podemos seguir viviendo, autoengañándonos, eh, pensando que, digamos, eh, la economía de servicios va a ser igual de sostenible o de saludable o de bonita que una economía, digamos, eh, industrial. Ya digo, con todos los matices que hay que hacer a esto, pero yo creo que es una reflexión que también tenemos que tener porque eh, requerirá y requiere un debate público. Y político eh, en profundidad. Eh, y como comentaba antes, para terminar, digamos, en alto y no en bajo, que es como lo he dejado ahora, eh, retomo lo que decía Yolanda, sí, evidentemente, es posible, pero cuando hablamos de sostenibilidad, además de sostenibilidad ambiental, tenemos que pensar en sostenibilidad eh, eh, de empleo y en sostenibilidad en relación con la soberanía, es decir, con la democracia. A día de hoy, un proyecto político como el que... Eh, ...podemos, digamos... Eh, ...estar planteando... Eh, ...por aquí... Eh, es, ...tiene que ser democrático... ...y la sostenibilidad también tiene que ir por ahí... ...en la democratización de todos los procesos de decisión... Eh, ...y la democratización... Eh, ...de la economía... ...gracias. Bueno, pues, ...muchas gracias a los tres... ...y a todos los que habéis venido a escuchar este debate... Eh, me voy con la pena que al final el turno de intervenciones se ha quedado un, un poco corto, pero bueno, eso también nos deja asignatura para volver a generar espacios como este, espacios donde, por desgracia, nos salimos con los mismos problemas, pero al menos con, yo creo que en, con, la, bueno, pues con el intercambio de opiniones y de experiencias que, que aquí hoy hemos tenido. Así que igual eh, repito, muchas gracias a todos y a todas y que disfrutéis de la noche gaditana.